tiempo que pasó tanto el estado de alarma como el confinamiento en Tallerbox hemos decidido continuar con nuestra iniciativa de Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio para continuar apoyando a estos pequeños locales, comercios que hoy más que nunca necesitan de nuestra ayuda, de la ayuda de todos para salir adelante. Así hoy nos desplazamos hasta el campo de Cartagena a la localidad de Pozo Estrecho para hablar con Fernando Morales de Talleres Comil. Hola Fernando, ¿qué tal? Hola Gaspar, buenas tardes. Nada, ¿qué andamos al pie del cañón. Buenas tardes. Pues nada, Fernando, preséntate, cuéntanos un poquito más sobre ti y sobre tu empresa, sobre Talleres Comir. Eh, bueno, pues mira, pues, mi nombre es Fernando Morales, soy un cartagenero de 35 años y me dedico a llevar la dirección de este negocio que se llama Talleres Comir, que está ubicado, como tú bien has dicho, en Puerto Estrecho, en pleno campo de Cartagena. Y bueno, pues yo me encargo de, de llevar la dirección del negocio desde hace aproximadamente cuatro años y bueno, la empresa tiene casi 50, eh, la fundó mi padre y bueno, pues aquí andamos, pues bueno, pues cada día pues, encima del negocio y preocupándonos de, de darle la mejora que pueda demandar en cada momento, que sí, siempre sí hay algo que mejorar. ¿Qué tipo de trabajos o sea, hace Talleres Comir y cuál es el perfil de sus clientes? Pues mira, Talleres Comir se encarga de eh, aplicar soluciones a los sistemas de bombeo, eh, recirculación y tratamiento de agua, eh, un poco de una manera muy generalizada, digamos que somos especialistas en bombas de agua, eh, somos hotel mecánico y, y bueno, pues el perfil de cliente aquí la empresa siempre está muy encima de la agricultura, por lo tanto, nuestro mayor porcentaje de clientes son agricultores y empresas agrícolas. De todas formas, pues bueno, pues dentro del perfil de clientes también tenemos hoteles, comunidades de propietarios y cualquier industria, desde un matadero a una fábrica de golosinas eh, donde haya agua circulándose Pues nosotros tenemos ahí algo que. Algo que aportar. Y bajo tu punto de vista, y teniendo en cuenta que atendéis a, o dentro de vuestro público, vuestro cliente ideal están los agricultores, eh, ¿cómo piensas que se podría mejorar la situación actual que viven los agricultores de nuestra región? Pues bueno, pues mira, yo estoy en contacto prácticamente todos los días con, con agricultores y tenía este mañana precisamente he almorzado con, con tres o cuatro, y pues yo ayudarlos desde. desde, supongo que algún gobierno o alguna institución o confederación eh, entiendo que lo que esta gente pudiera reclamar son un, una definición del criterio lo que se está viendo desde hace unos años es que ellos tienen mucha problemática con el tema del agua y pues bueno pues cada vez le, le limitan agua o, le, o el tema de los puestos pues por ejemplo eh, yo qué sé abren la mano pero luego de la cierran entonces y a medida que toma es como acorralándolo un poco más yo lo que veo es pues, que lo que ellos querrían saber es pues, que, se, que se definan los, los criterios y que a partir de ahí ellos pueden hacer su trabajo. Si no, al final, cada día tienen que tomar decisiones conforme a las decisiones y medidas que van tomando los organismos públicos. Y entiendo que eso es una incertidumbre y entonces su incertidumbre pues, también es la mía. Y Fernando, ¿en qué nuevos proyectos estáis trabajando desde talleres Comic? Pues mira, precisamente, eh, con nuestro afán de mejora, hace un par de meses precisamente eh, creamos un departamento comercial en el que contratamos a una persona y esa persona pues, se va a encargar de fidelizar un poco más a los que son ya clientes, fidelizar a los que no son clientes y también con la intención de no solo centrarnos en el tema de agricultura, sino porque comida le puede dar servicio a muchos otros sectores y eso es lo que nos interesa. Eh, trabajar para que, para que el abanico de, de nuestra cartera de clientes siga creciendo Fernando, comentaba al principio que ahora más que nunca es el momento de apoyar a los pequeños comercios, los pequeños negocios como los nuestros y es por ello que quería pedirte unas palabras de ánimo para estos empresarios y pequeños comerciantes que nos están viendo y escuchando hoy, ¿qué les dirías? Pues bueno, yo lo único que podría decirles es que nunca podemos bajar los brazos que lo único que nos queda es trabajar y ponerle ánimo y sobre todo pues mmm, que nuestro producto o servicio sea la propia garantía de la calidad de la empresa y es lo que la, la política de esta empresa siempre ha sido esa, la satisfacción del cliente y es lo que me transmitieron a mí y es lo único que yo le puedo transmitir a todo el que nos esté escuchando. Al final estar encima de nuestros clientes que sepan que estamos pendientes de, de su satisfacción o su preocupación e intentar darle alguna solución a la misma Pues estoy totalmente de acuerdo contigo Fernando, creo que es un muy buen consejo que pongamos al cliente en el centro que prestemos atención a, a qué es lo que quiere, qué es lo que busca para precisamente poder dárselo. Una vez más, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias a todos los que nos veis y deciros como siempre, pediros que compartéis, que le deis a Me Gusta, que le deis difusión a esta iniciativa y así como a los negocios que aquí aparecen para que cada vez lleguemos más lejos y podamos ayudarnos unos a otros. Muchísimas gracias Fernando y hasta la próxima. Muchas gracias Gaspar y sobre todo gracias por, por acordarte de nosotros y, y darte mi más sincero apoyo para la parte iniciativa que me parece un proyecto simpático e ilusionante, así que no lo vuelvo.